y ocho minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Harry Ratia, y bueno, arrancamos una nueva hora, una nueva hora con una temperatura ya de 27 grados, que son los que tenemos en el centro de Bilbao. Hoy nos acompaña Isabel Salud, ella es eh, coordinadora de Izquierda Unida Esqueranitza, es parlamentaria también de Unidos Podemos, y viene desde el Congreso de los Diputados. Eh, Isabel Salud, ¿qué tal? Hola, algunos muy, muy bien. Aquí estamos. Bueno, el Congreso de los Diputados revuelto, sí. revuelto, revuelto, revuelto, a más no poder, pero no. Eh, pero no por cosas que parezcan sustanciales pues no, eh, no porque la verdad es que todo el tema de los másteres es un primero es una vergüenza ¿no? porque esto devalúa mucho a la educación pública, devalúa mucho el propio el propio título, ¿no? porque hay muchas familias, muchos chicos y chicas que han hecho un máster que cuesta dinero y que lo han hecho realmente con esfuerzo y ahora este máster está devaluado ¿no? porque la gente en general se extiende una opinión de que bueno, te lo han dado, ¿no? y, y, y... Y tiene poco contenido, ¿no? Y luego yo creo que forma parte de esa falsa imagen... ...que se quiere dar desde el Congreso a algunos políticos, ¿no? Que necesitan tener un montón de titulitis, ¿no? De títulos y más títulos y más títulos... ...que visten muy bien, como si fueran una boda... ...que tienen que hacer una oratoria excepcional... ...y que sin embargo esto eh, muchas veces no conecta... ...con las necesidades que tiene la ciudadanía. Y ese es el gran problema, que el Congreso tiene que ser... ...una administración que conecte y que resuelva los problemas de la ciudadanía, y no este teatro que nos están haciendo todos los días, ¿no? Es un, una institución de clase, de clase, o sea, de, de para las élites, y por tanto yo creo que por fortuna eh, Unidos Podemos, que tenemos una buena representación en el Congreso, incluso en la forma de vestir, ¿no? Pero hemos entrado con otra con otra filosofía, ¿no? Acercar el, el Congreso a, a la gente y a sus necesidades. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no es fácil, no es fácil. De todas formas, y dejando al margen este este asunto de las apariencias, que muchas veces pues es lo que lleva a que uno vaya engordando innecesariamente lo que tiene, eh, ¿cree que el gobierno de Sánchez eh, tiene visos de prolongarse, de durar? Bueno, pues ahora la, en estos momentos la situación es muy inestable, no se sabe qué va a pasar. Es una situación que yo prefiero a la situación anterior, que hemos pasado dos años con un gobierno Rajoy que el Congreso no ha servido para nada no ha legislado, ha sido un periodo bueno pues con muy poca legislación, con muy pocas leyes aprobadas y por tanto realmente estar en el Congreso servía de bien poco por tanto ahora se ha movido las mayorías son muy inestables y entonces hay que ir paso a paso negociando y buscando acuerdos, es mucho más trabajoso pero bueno, yo creo que si lo hacemos bien que, que los, los grupos pues que votamos a favor de la moción de censura, si ponemos eh, sobre la mesa lo que nos une que es mucho, pues podremos eh, hacer del Congreso lo que yo decía antes, una institución eh, al servicio de la ciudadanía de sus, de sus necesidades ¿no? entonces esto da juego eh, y, y nosotras desde, desde, Unidas, desde Unidos Podemos pues vamos a poner toda la carne en el asador vamos a pedir del Partido Socialista aquellas medidas que favorezcan a la mayoría, mayoría social trabajadora de nuestro país y ahí estaremos apoyando sin ninguna duda pero de todas formas hombre sí que es cierto que las mayorías son tan inestables como que hay cosas que las pueden perturbar, ¿no? Por ejemplo, el tema catalán es evidente que puede perturbar y al final son votos necesarios, tanto los del PDCAT como la Esquerra Republicana, digo, para el sostenimiento o el poder sacar adelante algunas de las propuestas. Sí, por eso digo que las en este momento la mayoría en torno a, al presidente Sánchez es muy inestable, no, eso, no, eso, no solamente... Y eso, ¿Y eso podría desembocar en no que cualquier momento diga claro. que hasta aquí hemos llegado? Sí, claro, podría, podría desembocar. Eh, no solamente con el tema catalán que también, pero bueno, también hay una parte de exigencias por nuestra parte por Unidos Podemos que es mmm, mayor contenido social y eso también tiene un peso no, no le está viendo por esa labor bueno al estamos trabajándolo ahora mismo ya sabes que las pensiones eh... La semana pasada se quedaron sobre la mesa en el pacto de Toledo la discusión de las pensiones a cuenta de, de si determinar que todos los años suban las pensiones en función del IPC y esta semana se reúnen otra vez. Y esto para nosotros pues, es una línea roja, ¿no? No solamente para nosotros, para nuestra formación, sino para todos los eh, pensionistas que han salido a la calle y que piden como mínimo eso. Y eso mmm, está costando. Entonces quiero decir que, bueno, es un, un gobierno que no, no, no es fácil fácil, porque, bueno, pero que, que yo creo que, que seremos capaces de buscar puntos de, de encuentro para que sea duradero y, sobre todo, que sirva las necesidades de, de la gente. Bueno, si miramos, por ejemplo, precisamente ese tema, el de las pensiones, hoy los pensionistas vuelven a salir a la calle, como saben, aquí en Bilbao, que se han convertido en la referencia. Eh, hablamos de un blindaje del IPC, pero claro, los pensionistas han ido van más lejos ¿eh? sí. de, las, de las solicitudes. ¿Hasta dónde cree que se podría llegar? Pues, fíjate, si empezamos por el blindaje para que suba según el nivel de vida, y esto ya está ya está complicado como para llegar a los, mil ocho, a los 1080, 1080 ¿no? ¿no? Quiero decir, ese es un objetivo que, es, que está muy bien, porque, hombre, hoy si vemos el, el nivel de vida, pues 1080, una pensión, no es tanto, ¿no? Pero lo cierto es que mmm, el primer paso, y es que se suba conforme al IPC, pues ya ves tú que está costando mucho, ya vamos a ver esta semana en la reunión del pacto qué, qué va a pasar, ¿no? Nosotras seguiremos insistiendo en dar ese primero paso. La semana pasada, eh, cuando se discutía eso en el pacto de Toledo, eh, los pensionistas estaban fuera en el Congreso. Y yo estuve también con ellos. Salimos a apoyarles, ¿no? Y bueno, pues no fue posible la semana pasada. Vamos a ver esta semana. Quiere decir que camino hay mucho por, por recorrer. No, no, no. Está visto. Las peticiones son muy largas. Y aparte que no cejan no, no en su empeño, ¿eh? Ahí están todos los lunes. Sí, sí, no, está muy bien el movimiento, una fuerza increíble y, y bueno, y hay que continuar por esa senda, que la gente participe en la política, que participe y defienda sus intereses. Bueno, eso es la democratización que se buscaba, ¿no? De la política, que no sea solamente de esas élites que están sentadas en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, porque si no al final el congreso, el congreso no representa, sí lo representa porque lo ha votado la gente, digamos, pero no representa los intereses de la mayoría social trabajadora en nuestro país y representa solamente los intereses de una élite, una élite que bueno, vive bien vive mejor, que tiene un buen sueldo y por tanto el Congreso tiene que ser una representación de la mayoría social de nuestro país. De todas formas sí que se ha visto en el Congreso de los Diputados, por, para ceñirnos precisamente ahí donde está desarrollando ahora mismo esa tarea política, eh, fuera parte de la coordinación lógicamente aquí de izquierda ni de izquierda, de izquierda de nicha, eh, en el Congreso de los Diputados sí que se ha avanzado en algunos capítulos, no de, de, por ejemplo la recuperación, el revertir aquellas posiciones que se habían hecho desde el Gobierno del Estado en salud universal, por ejemplo. no por, eh, Sí, ha habido algunos decretos ley eh, en, en este tema que tú comentas, también en un tema de, de poner en marcha el programa que se llama de actuación de activación para el empleo, que va a beneficiar a 42.000 trabajadores, eh, que es el programa PAE, que se había suspendido, y que va a suponer pues eh, pues bueno pues una ayuda, ¿no? que se había suspendido eh, por parte del Partido Popular, y también en materia de violencia de género, violencia machista, se, ha, se han aprobado también algunas medidas. Quiere decir que, bueno, pues Pasitos están dando. en eh, eh, Nuestro grupo ha apoyado estos eh, reales decretos y, por tanto, mm, nosotras confiamos en que esos pasos se sigan dando, que el gobierno eh, bueno pues tenga mano izquierda para saber buscar los, los consensos entre los grupos que le apoyamos en su momento y que esta legislatura dure para revertir eh, nosotros quisiéramos revertir todos eh, los recortes que se han producido durante estos diez años de crisis. De todas formas hombre, eh, no sé si va a tener tiempo el gobierno eh, no voy a decir apoyos ya, pero tiempo no sé si va a tener para, para llegar a, a revertir todo eso que se ha hecho durante tantos años, ¿no? Sí que es cierto que con la salud universal se ha conseguido, lo que pasa es que no cree también, por ejemplo que el gobierno suele cometer o está cometiendo igual por precipitación algunos errores básicos, pongamos eh, temas eh, como el de la venta de bombas, por ejemplo, a la de ¿No? atendiendo a un compromiso anterior del anterior gobierno pero donde se ha enredado también en unas explicaciones que al final ...el que están dejando mal es al gobierno actual. Sí, porque tampoco se puede decir que son bombas inteligentes... ...que no van a matar a los m ¿no? Porque, claro, esto es un poco de chiste, ¿no? Y unas rectificaciones que, bueno, pues tampoco favorecen la imagen de, de, del gobierno, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, claro, es muy complejo... ...pero nosotros hemos criticado no solamente eso... ...la venta, que es verdad que era una venta que de un contrato hecho ya en, con el gobierno Rajoy pero ha habido un aumento en el gasto de defensa de defensa estamos hablando de la guerra de 4.000 millones de euros eh, entonces mmm, nosotras consideramos que hay que hacer políticas para la paz y no para la guerra porque mmm, al final eh, todo ese armamento que se vende que se fabrica y se vende acaba con vidas humanas y no podemos eh, abstraernos de esa, de esa realidad ¿no? por tanto a nosotros este capítulo nos parece vergonzoso, no compartimos de la la política del Partido Socialista y del Gobierno de Sánchez. Pues eh, lo pasa que eso pues ahí se ha enredado y al final hasta le ha reconvenido el propio presidente a la ministra de Defensa, ¿no? Mm. Para que se, se... Eh, porque aquí sí que estamos en una duda ética, ¿no? Una gran duda ética. ¿Qué impera? Los derechos humanos de otros que nos pillan lejos y que no conocemos y que no vemos. O el derecho al trabajo, por ejemplo, de en Navantia de las corbetas. Claro, esto es una situación difícil, ¿no? Pero es una situación difícil porque eh, estamos acostumbrados, no solamente en ese tema, ¿eh? sino en las consecuencias de la crisis, ¿no? Que llevan a que la gente tiene miedo y entonces lo que quiere es, eh, lo que predomina es el sálvese quien pueda. Yo resuelvo mis problemas en mi casa, en mi entorno y lo que pase más allá no me interesa, ¿no? Es un, una una respuesta al miedo que hay ante una situación económica de incertidumbre, y esto es una cosa que, bueno, es muy, ins, muy insolidario, ¿no?, porque la gente, tenemos que tener una visión más eh, más allá de nuestras casas, más allá de nuestros pueblos, una visión global, porque la economía hoy en día es global, y entonces tenemos que aprender a pensar en, en global. Sí que es cierto que luego hay otras cosas, no hemos visto que animan al ser humano, porque son valores humanos, ¿no?, hemos visto como en Bilbao eh, la gente, lo, eh, la gente de la calle ayuda a los inmigrantes y les prepara las comidas junto con ellos, les ayuda. quiero decir, esto te devuelva la vida, ¿no? Porque son relaciones de solidaridad, ¿no? Y, por tanto, es importante tener una concepción más global y, y, y humanista de las relaciones, ¿no? Es difícil, pero hay que hacer ese ejercicio. Bueno, de todas formas, hay mucho que, que todavía reconvenir, ¿eh? Digo, por lo de las empresas armamentísticas, que al final es claro, que están buscando, que tienen que buscar clientes para vender las bombas, no hay otra cosa, ¿no? Pero, claro. Y eso tendría que ser un, digamos, que un un sistema que tendría que revertir, que dar la vuelta. Claro, porque al final las guerras que provocamos en el primer mundo, por decirlo de alguna manera, eh, al final lo que provocan, no solamente las guerras, sino nuestras empresas que explotan las riquezas de África, al final lo que provoca son hambrunas y la gente eh, va a ir a los países donde cree que vivirán mejor, es normal, lo haríamos todos eh, la gente, la historia de la humanidad ha sido una historia de movimientos, ¿no? nosotros también hemos ido a Alemania en su momento ¿no? y, y, y eso va a ocurrir ¿no? entonces lo que hay que si no queremos que la gente venga, hay que asegurar que en sus países coman y tengan industria, que tengan economía, eh, que, que la gente no se va, si tiene si tiene que comer en sus lugares de origen no se irá mm, Occidente somos gran responsables de esos movimientos migratorios eh, por tanto no se puede decir, cierto las puertas porque no cerramos las puertas para que nuestras empresas vayan a comerciar allí, ¿no? Porque si cerráramos las puertas pues cada cual se quedaría con sus con sus negocios, con sus con sus riquezas naturales y sin embargo para eso, para las empresas no cerramos las, las puertas, ¿no? Entonces, de todas formas, hombre, eh, sí que es cierto que viendo el panorama, la que mencionaba mencionado lo de las migraciones, salió un informe hace un, nada, un día eh, sobre el fracaso rotundo que Europa tiene, ¿no? En torno bueno, lo que ha sido un desastre, absoluto un fiasco absoluto, ¿no? la atención a la, a la migración y el abordar con, con problemas y soluciones. ¿Cree que el gobierno, por ejemplo, de Sánchez está actuando correctamente? Porque al final estamos encontrándonos, por un lado, que se acoge al Aquarius y por el otro, que se desempolvan eh, documentos del año 92... ...para intentar expulsar, bueno y de hecho se expulsan... ...a algunos de los que saltaban la valla, ¿no? Sí, el, el gobierno, bueno, hizo un gesto en aquel momento... ...que fue un gesto, yo creo, necesario y adecuado... Eh, ...porque había mucha angustia con todas esas personas... ...la verdad es que a una, a una se le rompe el corazón... ...cuando ves a gente, eh, si uno es capaz de ponerse en su lugar... ...se le rompe el corazón, ¿no? Esa gente, en qué situación se encuentra, ¿no? Y entonces hizo ese gesto necesario... ...pero hay que seguir eh, haciendo Gestos. Y es verdad que no es un problema solamente de España, sino que es un problema de Europa. Y hay que, buscar soluciones por, por, eh, bueno, hay que buscar soluciones, hay que buscar reparto, y sobre todo hay que buscar, como decía antes, soluciones en origen, ¿no? En origen para que eh, la gente no tenga que moverse de, de sus casas. El tema de la inmigración es un problema, pero ahora no hay más inmigración que ha, que ha habido otros años, ¿eh? Eh, Porque los medios de comunicación muchas veces dimensionan el problema, ¿no? Y parece que nos están invadiendo. La gente cuando cuando vemos la, te la televisión, las noticias, nos tenemos invadidos. En un momento de crisis donde hay miedo también, pues uh, la gente solemos pensar que van a venirnos a quitar el trabajo. ¿no? Y sin embargo, las cifras eh, eh, están ahí. ¿eh? Eh, no es un año de mayores venidas de inmigrantes a nuestro país. No Ha habido años que han venido muchísimos miles más. ¿no? Por tanto, un poco de calma y un poco de, de abordaje desde la serenidad y también desde la humanidad. Si miramos ahora a la política de Euskadi, sí. porque claro, como coordinadora de Izquierda Unida y integrante también lógicamente de lo que eh, su formación. Eh, por cierto, ¿cómo va con, eh, con el resto de las formaciones, con ECO y con Podemos, para un acuerdo para futuras eh, presencias electorales? Pues muy bien, muy bien y no es una frasecha, porque <risa> <risa> no es verdad, porque cualquiera habrá podido ver que no hemos tenido conflictos eh, en el seno del, del Parlamento Vasco y eso es porque trabajamos a gusto. Nos reconocemos organizaciones diferentes en torno a un programa y, y hay las relaciones habituales que puede haber eh, en cualquier relación humana, pero nos entendemos bien y eso yo creo que se ha transmitido y ahora ya hemos mantenido varias reuniones estamos teniendo contactos no solamente a nivel de Euskadi sino a nivel de, de se van a empezar ahora a nivel de poblaciones de, bueno, bajando un poco eh, las relaciones en, al territorio porque ya vamos a preparar eh, programas candidaturas y bueno en breve yo creo que ya anunciaremos y porque tenemos que preparar pues como digo programas y candidaturas para lanzarlas porque ya estamos en, ya estamos tardando no o sea que lo que me está diciendo es que en breve lo que van a anunciar es que la coalición continúa exactamente sí eso sin duda vaya bueno, yo ya lo daba por hecho eso, no ¿no? Hay duda, no hay duda, ¿no? eso sin duda en, anunciaremos ya no, no todavía no lo sé pero bueno supongo que no tardaremos mucho porque los contactos y las relaciones buenas ¿eh? no eso no hay no hay no hay ninguna duda bueno pues yo lo decía en el Parlamento porque en el Parlamento claro estamos ya Ah, en mayo hay elecciones, elecciones locales sí. y, y forales y eso siempre suele perturbar ¿no? y ahora mismo estamos metidos en una discusión sobre un nuevo estatus muy complicado, <risa> muy complicado a porque a ver que lo del nuevo estatus que si es otra otra debate que también no tiene nada que ver y yo creo que no tiene nada que ver con el conjunto de la ciudadanía porque vamos a ver no se está engañando a la gente estamos hablando de derecho a decidir ¿de qué estamos hablando? Porque nuestra formación ha defendido siempre el derecho a decidir, y es que el derecho a decidir es un derecho de participación ciudadana que la gente, y nosotros llamamos a eso, que la gente salga de sus casas y participe en aquellos asuntos públicos que le conciernen directamente, y eso tienen, la gente tiene el derecho. Yo diría que hasta la obligación de participar en la defensa de sus intereses, eso es primordial para que las democracias cambien y no se deje a terceros gestores que hemos visto cómo gestionan. Por tanto, ¿estamos hablando de eso en este momento o solamente estamos hablando de nuestras relaciones con el Estado? ¿Por qué lo acotamos ahí? ¿Al PNV le interesa que hablemos de, por ejemplo, que la democracia entre las empresas? por ejemplo, que no entra, o decidir sobre cuestiones laborales, cuestiones sociales, ¿le interesa al PNV que la gente decida? Yo creo que no. Entonces, que no nos engañe, además, no solamente desde esa parte, sino, fíjate, en estos momentos, con la, con la legislación que tenemos en el conjunto del Estado, la Constitución, decir a la gente que vamos a aprobar el derecho a decidir es engañarla, y es llevarla a un callejón sin salida, porque en estos momentos no es posible, no es posible llevarla a un callejón sin salida, eh, iniciar el camino de Cataluña, y nosotros no queremos ese camino de Cataluña, porque ese camino de Cataluña no solamente ha sido confrontación con el Estado, sino confrontación dentro de Cataluña, entre catalanes, nosotros no queremos ese camino, por tanto eh, no vamos a estar ahí, vamos a estar en, en, una, en una reforma del estatuto que suponga participación a todos los niveles y que suponga también eh, eh, consolidar eh, derechos derechos sociales y laborales. Ahí sí estaremos. Eh, ¿Estarían en su formación a favor, por ejemplo, de un referéndum acordado, tal y como se dice? Que tampoco que parece que no tenga encaje tampoco por ahora. No No tiene encaje, pero estaríamos de acuerdo si esto eh, tuviera encaje y fuera respaldado por, por eh, el Gobierno de España. O sea, me refiero, que fuera legal. Lo que no estamos dispuestos es a que un referéndum de estas características sirva para iniciar la vía catalana. Por ahí no vamos a pasar. Y desde el punto de vista identitario, porque estamos hablando de identidades. A nosotros las identidades son importantes, pero la identidad también conlleva eh, eh, los derechos sociales. Porque cuando hablamos de la defensa de una nación, de un país, no solamente hablamos de su identidad, de su... De, de su cultura, que le hablamos de eso también hablamos de las condiciones laborales y sociales de las mujeres y los hombres que viven eso también es hacer patria y nosotros ponemos en duda que esa patria de la defensa de los derechos sociales y, de, y laborales de los hombres y las mujeres vascas esa patria no es la patria del Partido Nacionalista Vasco eh, Va a ser entonces muy difícil ¿no? que se llegue a un acuerdo Va a ser difícil, de momento bueno, están trabajando los expertos se ha aplazado unos meses, hasta el verano que viene después de las elecciones y vamos a ver, yo espero que con ese tiempo con el trabajo que hagan eh, bueno pues eso se retire o se module de alguna manera yo espero que sí, hay tiempo todavía. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Exactamente, ya veremos cómo queda la situación. Pues Isabel Salud, que es coordinadora de Izquierda Unida Nietzsche, le agradecemos el que haya estado con nosotros, parlamentaria también de Unidos Poder.